Hola amigos, bienvenidos de nuevo En este video les voy a mostrar la segunda parte Del proceso para instalar Android Studio En Ubuntu 14.4 Bueno, qué vamos a hacer? Pues lo que pasa es que Para que nuestro Android Studio funcione completamente Necesitamos instalar unas herramientas Para lo cual vamos a La pestaña que dice Tools Vamos a donde dice Android Vamos a donde dice SDK Manager. Lo abrimos. Abrimos nuestro explorador web. Y aquí en nuestro explorador web, eh, buscamos otra vez la página de Android. De Android Studio. Lo abrimos. Vamos a la sección que dice download. no perdón. Vamos aquí a donde dice installing de SDK. Vamos aquí a, al botón que dice standalone SDK tools. Ahí le damos clic. Abrimos donde dice show instructions for all platforms. Le damos clic acá donde dice continue adding. SDK packages, packages y entonces eh, aquí a este lado seleccionamos las que nos dice acá en esta lista Android SDK Tools si ya se instalaba pues no es necesario instalarla eh, SDK Platform Build Tools que ya las tengo instaladas y abrimos bueno luego cerramos esto abrimos la primera carpeta de Android y acá seleccionamos todo y luego de eso eh, abrimos la sección que dice extras que se es está acá y aquí seleccionamos Android Support Repository y Android Support Library Este y este pero pues como yo ya los tengo instalados pues no necesito eso luego este Google Repository Google Play, Play Services y luego eso le damos clic acá en este botón que dice install packages cuando ya hayamos seleccionado todos estos y esperamos un rato, como más o menos una hora a que nos termine de instalar todos los paquetes bueno eso por un lado una vez que ya hicimos eso cerramos el SDK Manager y ahora lo que vamos a hacer es abrir una terminal y en la terminal vamos a copiar el siguiente código que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo ¿Qué dice este código, sudo pues que es para obtener privilegios de superusuario para instalar y e desinstalar apt-get que es un programa para manejar paquetes para instalarlos y desinstalarlos install que indica que vamos a utilizar el programa para instalar y no para otra cosa esto es una librería que vamos a utilizar y que es necesaria y que no viene con Ubuntu Esto también Esto también Esta es otra Y este Android Tools ADB Android Raya Tools ADB Esta es un programa que se llama Android The Beats Bridge Que es necesario para poder simular Sin ese programa no podemos simular nada en Android Ni tampoco podemos utilizar ningún... Ningún dispositivo con Android, pues El, la conclusión es que es para poder manejar dispositivos con Android. Bueno, luego que copiamos esta línea, le damos enter, introducimos nuestra contraseña enter. Bueno, luego nos dice que ya está instalando, ya comenzó a instalar sin ningún problema, terminó de instalar y pues ya como ven esto es todo lo que necesitamos para poder trabajar con android vamos a probar a ver si funciona tenemos un momento como ven pues ya, ya está procesando acá dice ejecutando tareas app assembly debug está debuggeando todavía bueno, aquí me dice que seleccione un Pues un Un dispositivo Le voy a dar acá al lado Donde aparece esto, estos tres puntos Aquí por lo general no aparece nada Entonces le doy Create Virtual Device Nexus S O el que quieran Siguiente Selecciono un sistema Una imagen de sistema Por ejemplo el Lollipop le doy Next acá selecciono perdón acá selecciono la escala la escala que yo quiera utilizar y luego le doy clic en finish y de esa manera me crea un dispositivo virtual bueno ahora lo que voy a hacer es darle ok y esperar un momento que cargue el dispositivo virtual no se demora mucho, tranquilos y mucho menos en Linux que es mucho más rápido que en Windows como bien, pues ya cargó, ahora falta que cargue el Android y luego falta que nos cargue nuestra aplicación Se demora mucho, tranquilos, tengan paciencia. Bueno, ahora lo que voy a hacer es desbloquearlo como si fuera un teléfono de verdad. Y como ven, ya apareció mi aplicación. Aquí ya nos empezó a simular. Bueno, amigos, espero que este video les haya servido mucho. Y nos vemos en la próxima parte. Que también es muy importante, no es fundamental, pero sí es muy importante para poder, digamos, arrancar nuestro Android Studio de manera más fácil. Es una parte en la que les voy a enseñar cómo crear un icono de acceso directo acá, acá para abrirlo desde acá. Y bueno, espero que allá nos vemos.